Saludos, mi nombre es Julio Y para el día de hoy les hablaré sobre The Mandalorian o El Mandaloriano Que es una serie nueva que se estrenará para el 12 de noviembre En la cadena Disney Plus Que es el nuevo servicio de streaming de Disney los pongo en contexto. De eh, Mandalorian eh, ocurre lugar después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. Esto quiere decir después de el retorno del Jedi. Y más o menos se basa en la historia de un pistolero solitario eh, que se encuentra en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República. Entonces, básicamente es una serie de aventuras, dramas, eh, que va a desarrollarse en ese mundo que nos tiene acostumbrado Star Wars. Disney eh, planea realizar ocho episodios, ocho capítulos de, de esta serie. Aún no se sabe cuándo es el estreno para Latinoamérica, pero en Estados Unidos es para el 12 de noviembre. Esto es porque Disney aún no tiene pensado abrir la plataforma para el resto del mundo. Comenzarán primero por Estados Unidos y imagino que están en desarrollo para que la plataforma no le suceda lo que ha sucedido con otras como por ejemplo HBO GO que en ciertos momentos de ciertas series se ha paralizado el servicio. Vamos entonces a ver el tráiler de esta nueva serie. 3, 2, 1. Los cascos de nuestro Trooper en la Arena. Cascos de una de las Lucas Farr Hermosa la ambientación Todo en ruinas Ese es Giancarlo Esposito El, el que trabajaba En, en Breaking Bad hermosa fotografía no parece de una serie parece de cine si ella acabó de, sí. Sí, de Calombo, ¿sí? 12 de noviembre o oh, vamos a pasar nave vamos a la en wow bounty hunting is a complicated profession La un bonita. Mandalorian Disney Plus. Bien. Eh, es impresionante el trailer. No puedo decir nada. Soy fanático de Star Wars. Si se podrán dar cuenta, eh, es la locura si sí, quiero verla no sé cómo voy a hacer porque disney no está disponible según lo que tengo entendido para latinoamérica para esa época pero bueno de alguna manera la veremos y no tendremos que esperar hasta 2020 que es donde van a abrir la plataforma para el resto del mundo el protagonista es pedro pascal si vieron la serie games of thrones el, aquel príncipe que la montaña le sacó los ojos en esas famosas escenas Ese es Pedro Pascal Y él es muy buen actor Lo hemos visto en otras en otras producciones En Kingsman, creo que lo vimos en las en la Kingsman 2 Y sí, él es buen actor y me, me parece que podría hacer un buen trabajo eh, Del resto, las naves están brutales ese androide que dispara hacia adelante y hacia atrás es la locura, me gustó mucho. Eh, nada, eh, hay que esperar que salga para ver todo. Está, tiene una calidad cinematográfica, no parece para televisión, parece para cine de hecho. Y nada, estoy, tengo el hype al 100% y... Espero que sea lo máximo Este video es corto porque no hay más nada O sea, solamente te explota la mente Y ya no puedes con más Esperemos que salga bien eh, esta, esta nueva aventura de, de Disney Plus De Star Wars Lucasfilm Y bueno, no queda más sino despedirme Bye Besos